muy buenas tardes espero que estén muy bien y que puedan darse este chancecito para para compartir puntos acerca de este tema que es la protección divina un lazo de amor el, el amor pues es algo que protege es algo que sana es algo que hasta de pequeños, de niños, siempre buscamos volver a sentir, para sentirnos como en un espacio de, de seguridad, de crecimiento. Yo les invito a que empecemos con un momentito especial de, de relajación, de conexión. Vamos a inhalar profundo y poco a poco. Vamos a darnos el chance de volver a conectar con el propio ser. Sentir si hay alguna tensión en el cuerpo. Respirar profundo. Relajar esa tensión. Y de toda la expansión de la mente, llevarla a la esencia. Punto final. Solo conectar con lo esencial. Llevarme así a un estado. Cada vez de más paz. Inhalo profundo y me relajo. El tema de hoy es un tema muy lindo, pues cuando teníamos actividades presenciales, espero tengamos <ríe> en algún momento otra vez, eh, lo hacíamos... Eh, Físicamente porque se celebra en India algo que se llama el Raksha Bandhan, que es amarrarse un lacito, como el que sale aquí en, en esta imagen. Pero precisamente tiene todo un significado espiritual detrás. Y es lo que vamos a ver, porque en esta época eh, estamos eh, con la necesidad de seguridad. Ya que hay cosas cambiantes, hay riesgos, tanto de, de todo sentido, es como si el alma siempre estuviera como angustiada, ansiosa, ¿verdad? Y necesitamos volver a sentir esos espacios donde eternamente estamos seguros. ¿Cuáles son esos espacios donde eternamente estamos seguros? Uno es en el interior, en el alma. El alma que soy, yo soy un alma con cuerpo. El alma es una energía constante, es la conciencia. Y nada le puede hacer daño. Nada la puede quemar, nada la puede matar. Es una energía que no se crea ni se destruye, que es eterna. Y en ese espacio del alma, en ese espacio de luz, el ser está protegido. Hay otro espacio que es el corazón del Ser Supremo. Es como un trono. Todos nosotros, todas las almas, tenemos un espacio que es como el corazón de una madre o el abrazo de una madre. Ese espacio donde sin condiciones... No importa cómo sea uno, no importa lo que haya hecho, porque todos hemos hecho cosas, antes o después, siempre tenemos un espacio de amor y ese es el corazón del Ser Supremo. Ahí tenemos cada uno nuestro asiento y ahí estamos seguros, sintiendo ese abrazo eterno de amor puro. Y también en el hogar, todas las almas de donde venimos. Le podemos llamar el mundo de las almas o algunas personas le llaman el nirvana, que significa ese espacio más allá del sonido. Ese espacio donde solo hay silencio, descanso, pureza, no hay cambios, total silencio, quietud. Este es nuestro hogar y es un espacio donde nunca hay nada que me pueda afectar ni que hace daño. Entonces, cuando nosotros practicamos meditación, es tan importante volver a tener estas experiencias porque van haciendo que el ser recupere equilibrio. Uno para poder mantenerse firme en circunstancias retadoras necesita un punto de balance. Y estos espacios de donde eternamente somos seguros son nuestros puntos de balance. Son puntos de protección. Por otra parte, eh, profundizando al respecto y del Raki, eh, hay como círculos de protección. Es decir, en este mundo, además de esos espacios que les comentaba antes, sutiles, espirituales de protección, también hay como un círculo protector alrededor del ser frente a cualquier cosa que pasa, uno es una conciencia limpia y pura. Eso cuando uno se siente con la conciencia limpia, uno dice me pueden revisar que nada me van a encontrar. O sea, yo estoy con mi conciencia limpia y eso es una protección, sin embargo, cada uno de nosotros tiene un pasado, tiene un presente y hacemos cosas de repente que no son muy positivas. Y a veces uno tiene arrepentimiento, tiene cosas que le hacen sentir culpa. Entonces es muy importante en ese sentido reconocer qué es lo que de alguna manera me produce una carga que me hace no sentirme feliz con mi ser. Porque si yo les hiciera la pregunta, durante todo el día, ¿cuánto tiempo me siento feliz con este ser que soy yo? ¿Cuánto tiempo? Todo el día, 50%, 10%. Entonces, si hay algo que no me está haciendo feliz, yo tengo que limpiar eso. Y en esto, escribir ayuda mucho entregarlo al alma suprema, a Dios. que quisiera entregar que de repente eso me está pesando en el corazón? ¿Verdad? Tal vez dije algo a alguien querido que no quería decir o tal vez hice algún error en, en lo que fuera, ¿verdad? Eso es muy importante. Otra cosa es que en, ustedes saben que hay mantras. Mantras significa como liberar la mente. Entonces hay como ejercicios de concentración en algo para que la mente se libere de toda esa expansión de pensamientos que usualmente tenemos cuando algo nos preocupa o cuando algo nos angustia o cuando algo nos enoja. Entonces para liberar la mente hay que conectarla con algo. Y lo más elevado, la conexión más elevada, o sea, lo, lo más elevado que existe en el universo es el Ser Supremo. Entonces, es, eh, a veces nos conectamos con la naturaleza, a veces con el canto de los pájaros, pero si yo quiero recargar el Ser de poder para protegerme de la influencia negativa, es mejor conectarse con la Fuente, con Dios. Y conectar completamente mi ser, liberar la mente de todo lo demás y hacer como unos momentos de retiro espiritual mini, <ríe> mini, como que yo estoy retirada del mundo por 10 minutos, por media hora, por una hora. El tiempo que yo tenga, pero estoy en ese espacio donde mi mente solo está conectada con la fuente divina, el ser supremo. Eso también me genera como un círculo protector, ¿verdad? Como una energía que me envuelve de mucha paz. También, volver a la esencia, que ustedes saben que, eh, por ejemplo, la luz. Hay luz de lámparas, luz, ¿verdad? Hay luz de una lamparita chiquitita, o de una candelita, Todas esas luces tienen el poder de disipar algo, la oscuridad. Pero una gran luz, como estas que a veces le ponen a los autos extras ¿verdad? para ver en la niebla, son poderosas esas luces. Y hay una luz que extremadamente concentrada hasta puede cortar el diamante, que es lo más duro, y es el láser. También es luz, también es energía, pero absolutamente concentrada. Entonces, el nivel de expansión o de esencia tiene una influencia en nuestro nivel de energía, en nuestro nivel de, de ser menos susceptible a la, que, a la que sea que pasa, lo que sea que viene. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de ir cada vez más, más profundo a la semilla, a lo esencial, a lo importante, y dejo de pensar tanto en ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y viste lo que pasó? ¿Y viste lo que no pasó? ¿Y cómo esta persona es así? ¿Cómo aquellos son así toda esa expansión de opiniones que muchas veces son muy dañinas? ¿Verdad? Entonces, de repente, ¿cómo hacer para hacer un momento de silencio y de extraer lo que es valioso? Lo que definitivamente es el aprendizaje lo que es importante y lo que no lo voy a cortar de mi mente y además alimentar el poder espiritual, ¿verdad? alimentarlo y usarlo porque todos nosotras, todas nosotras las almas tenemos poder interno, no hay ninguno de nosotros por más débil que uno se sienta que no tiene poder todos nos hemos vuelto a levantar, todos hemos caído en algunas situaciones, pero hay una fuerza en el ser que me hace continuar. Pero eso tengo que alimentarlo. Y para eso no es que se alimenta solo, ¿verdad? Como de la nada. Como, uy, hoy yo me siento con esa capacidad de concentración absoluta, me siento tan en paz, de la nada. No, no. Este tipo de, de fuerza interna donde el corazón está limpio, la mente está en paz, mi intelecto está claro, me siento en armonía, con más paciencia, con más introspección, con más posibilidad de reflexión, de actuar con sabiduría. Eso es algo que hay que alimentar. Y se alimenta en nuestra escuela, pues tenemos... Eh, un, es, un espacio de estudio cotidiano, ¿verdad? Uno puede aprender esta meditación del raja Yoga. Pero en realidad cada uno de nosotros puede encontrar de qué manera puede ir alimentando ese poder interior. Eso es una protección, ¿verdad? Y nada se logra sin disciplina. Esto del círculo de protección es una metáfora que se ha utilizado en el Ramayana, que es una de las escrituras de India y esta es una imagen eh, precisamente eh, de esa metáfora en donde cita que es esta mujer, verdad, era la esposa de este que era Rama. En, en India a veces eh, el símbolo es el alma con Dios. ¿Verdad? Entonces, como Cita fuera el alma y Dios fuera el alma. Y resulta que estaban siendo atacados eh, por diferentes razones por Raban, ¿verdad? Que en el simbolismo es como, como el ser eh, codicioso, el, el, la personificación de todos los vicios, avaro, eh, con mucho ego, etcétera, que quería atrapar al alma, Cita, ¿verdad? Entonces, en este caso, Rama le dice, bueno, yo voy a construir un círculo protector y vos no te tenés que salir del círculo, porque aquí estás totalmente protegida, totalmente segura. Entonces, es como Dios diciéndole eso al alma. Si te mantenés aquí, vas a estar totalmente bien. Pero, ¿qué pasó? Resulta que en la historia vienen... Los deseos. Es decir, en India la palabra es maya, como la ilusión. Porque este malo, ¿verdad? Que, que por el cual hay que protegerse, se convirtió en un venado de oro. Es decir, en algo hermoso que le iba a encantar a Cita, ¿Verdad? que la iba a atraer su atención. Esos venados de oro son muchas cosas que el ser quiere, que lo hace endeudarse, gastar más de lo debido, o le hace tener expectativas, crear castillos en el aire, con la idea de que con ese venado de oro usted va a ser feliz. Y son deseos que vienen de esa parte material que es vacía, que que en realidad no es trascendental. ¿Y qué pasa? Este venadito de oro, ¿verdad?, que la trajo, eh, la hizo empezar a quedar desprotegida, porque le dijo a Rama que por favor se lo fuera a traer. ¿verdad? Entonces se quedó así, pidiéndole a Dios esas cosas, se quedó sola. Quedó todavía dentro del círculo protector, pero sola. Y eso nos pasa a veces, pedimos muchas cosas que no son lo que realmente el ser quiere. Y de repente Dios se ocupa en ello y quedamos solos. Entonces viene la otra parte de la metáfora. que es que el, el malo, el que quiere atrapar la, al alma, a esta cita, se transformó en un viejito que andaba mendigando? Verán, un mendigo. Y le decía a ella que se saliera de ahí, ¿verdad? Él sabía que ella estaba protegida y que para que le pudiera dar algo, porque él tenía hambre o porque tenía frío. Y bueno, y esta cita, ¿verdad? Era muy compasiva, muy amorosa. Y de repente, para ayudar al otro, se sale del círculo y así la atrapan. ¿Verdad? Entonces... ¿Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, nosotros damos sin sabiduría, ¿verdad? Es decir, hay a veces manipulación, queremos complacer a los demás, creemos que los otros eh, nos necesitan o queremos ser necesitados, ¿verdad? Podemos tener ¿verdad? hijos grandes y... y Aún sentir que ellos no son capaces, ¿verdad? Que siempre tenemos la necesidad que nos quieran, que nos necesiten. Y en realidad es por, por mi vacío. Entonces doy, pero doy y, y, y hago, creo, relaciones de dependencia. Y eso cada vez más hace que uno se exponga. Se exponga a situaciones donde uno va a sufrir. Definitivamente, si hay ese tipo de apego y de manipulación, uno queda desprotegido. Porque ya yo creo que ustedes saben, ¿verdad? Donde sea que hay una expectativa y donde hay dependencia, va a haber dolor, sufrimiento. Y luego viene la parte de ver, escuchar, hablar sobre aquello que es inútil. ¿Verdad? Yo sé que muchas veces vemos las noticias, las noticias, las fotos, ¿verdad? Uno, uno puede ver una foto y la foto no te dice todo el contexto. Solo te muestra una parte de la realidad. Y así las noticias toman una parte de la realidad y uno queda influenciado por lo que escucha, por lo que dice la gente, por las opiniones, en todo sentido, ¿verdad? Por eso hay una imagen eh, que promovían en la época de Gandhi para mantenerse sin violencia hay que mantenerse sin influencia, entonces tenía la imagen de los tres monos sabios que eran no escuchar nada malo, no ver nada malo y no hablar nada malo. Imagínense que uno lo tenga como un lema, solo hablar lo útil. Solo hablar aquello que de verdad va a traer beneficio, que de verdad va a traer reflexión, ¿verdad? Y no que va a aumentar el miedo, la incertidumbre. ¿Para qué? Ya de eso es mucho, ¿verdad? ¿Cómo volver a ser un ser que trae beneficio? También, otra cosa que nos hace salir de nuestro círculo es la impaciencia. Es decir, nosotros... Sabemos que cada acción, todo lo que uno siembra, uno lo cosecha, ¿sí? Entonces, uno tiene que seguir sembrando semillas. Algunas crecen rápido, otras llevan más tiempo. Entonces, digamos que yo he estado con mucha angustia y empecé hace un día a meditar. Y digo, ay, no me sirve porque no me puedo concentrar en nada. Imagínate, lleva un día meditando y no se puede concentrar y ya, ya va a dejar de meditar. <ríe> Porque nosotros apenas estamos sembrando un nuevo hábito. Si lo hacemos con paciencia, poco a poco, sin presión, un día a la vez, vamos a lograr cada vez más paz. Más tranquilidad, pero hay que tener paciencia, ¿verdad? Cualquier cosa, si yo voy a cocinar, pues las, los frijoles llevan tiempo para, para ablandarse. Yo no les puedo decir a los frijoles, ya tengo hambre, en 10 minutos estén listos. No puedo ser, necesita uno remojarlos, necesitan mucho tiempo en agua caliente, hirviendo, lo que sea. Y así quedan unos frijoles deliciosos, ¿verdad? Entonces, a veces lo más rico es más lento. Por eso ahora la, la olla de cocimiento lento hace las cosas deliciosas. Y la olla de presión no tanto, ¿verdad? <risa> Porque las cosas con presión no salen tan bien. Y a veces uno se presiona solo. ¿Verdad? Yo lo digo por mi propia experiencia. Yo digo, ¿pero quién me presiona? ¿Solo yo? Y me presiono tanto. Entonces necesito tener ese, ese, ese espacio de paciencia. Y también intro, eh, la, la impaciencia me lleva a la extroversión. A estar siempre enfocada afuera. A todo lo que tengo que cumplir afuera. Lo que hace la gente, lo que no hace. Pero no me lleva a conectarme conmigo. ¿Con quién soy yo? Porque yo solo puedo controlar y, y poco, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Necesito conectarme con el yo. Porque yo soy quien está vivo o viva. Yo necesito sentirlo. Entonces eso es volver a mi espacio, ¿verdad? Entonces resulta que en la en el Ramayana, por todas estas cosas, atraparon a Sita. Es decir el malo, los vicios, atraparon al alma. Es decir, todos los patrones negativos, la ira, el apego, todo eso, que le llaman Raban, consumió la pureza original del ser y ya se salió de la protección de Dios. Entonces, por eso, este... Eh, el festival que celebran en, en India del Raki, es ¿cómo volvemos a ese toldo de protección? ¿Cómo hacemos para volver a ese espacio seguro? Y lo primero es que la verdad estamos muy desconectados, desconectados de nosotros, desconectados de las, del ritmo de la, del universo, desconectados de nosotros mismos, de nuestros principios y desconectados de la fuente del Ser Supremo, así que lo primero es volver a conectarnos con el Ser Supremo, dar tiempo de conexión, de sentir, y la conexión es de solo un pensamiento, porque el Ser Supremo está siempre, siempre disponible, siempre, siempre presente, y necesitamos transformar el retorno karma, es pues decir, karma es las acciones. Y todas las acciones que uno hace tienen un retorno. Es decir, que todo lo que uno siembra siempre trae una cosecha. Sea espinas, sea frutos, pero siempre trae un retorno kármico. Y resulta que nosotros hemos hecho muchas cosas que nos luego significan para nosotros peligro, riesgo. Es decir, vean ustedes que siempre la verdad sale a la luz. Y si uno ha hecho algo que no es correcto, que no es bueno, va a tener consecuencias. Entonces tenemos que transformar eso. Es decir, que nosotros tenemos que devolver, dar algo que sea positivo, elevado. Es decir dar amor, dar buenos deseos. Si por ejemplo yo estoy en un entorno y mi entorno no es el más favorable, es tóxico, es enfermizo, ¿qué puedo empezar a dar yo que sea diferente? Porque nosotros en esos entornos lo que buscamos es como huir <ríe> para protegernos, ¿verdad? Pero en realidad la mayor protección es que voy a dar. Eso es interesantísimo porque vean ustedes en este mundo eh, con los conflictos que están aconteciendo, las personas en los países se sienten protegidos porque tienen ejército, porque tienen armas de...